Hey, chamo, ¿qué pasa? Mi gente está bienvenido nuevo me dice, a mi canal de Vision. Como en el título, cracks, acabo de tener una partida, pero un fake grande, cracks Ahora sí viene lo chido Un fake grande Así que chamo, si te gustaría ver qué fake fue, quédate al final, chamo Pero antes ah, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que así, para que así ah, Te haga más contenido Así que chamo, te dejo para la partida Oh my goodness. Oh my goodness. Las dos no están como dormiendo hasta ahora. Oh my goodness. Ok. Esta empieza la partida, parse. Con PvP, con cualquiera se fue Cabecero mortal. Yo, le, le. que llamaron a compartir con sus rrax alguien de una vez después cuando empezaba a tocar ya en la en la en la en la otra cuenta de de de de de de en de de de yo nunca había llegado ahí de de de de de de de de de de buena, de, buena, de buena primera partida que se viene la acá de una vez he sacado muchísimo clips parse pero cuando lo saco no sé dónde darle porque no lo grabo hago partidas impresionantes pero no lo hago Durísima. y ahí en, en entrenamiento parse me mató ya tres soles un tiro en la cabeza pero entonces pues, como no puedo... Ya, ya, ya, ya. Eso está bien, eso está bien, eso está bien. ¿Para acá no viene gente? ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Dios mío! ¡Tiene ese aire, tiene ese ¡Mira ese aire! dame dame, aire! ¡Mira ese aire! aire! ¡Mira Uy, parce, le reventamos la cabeza a ese men. que no lo matamos. Uy, parce, ¿qué está pasando? Ya estamos ready. Suelte eso. Dame un arma de corta distancia. Llevo esto. Pase, pase, pero no tiene botiquín? 105, ¿verdad? hay que darle un poco, sentí algo. Vale, escúchale, escuché. ¡Qué ratón, parce! ¡Pesado! ¡Qué culiado ese, parce! Lo matamos yo no sé ni cómo. Porque no tenemos nada, Dios mío. Número bueno, 5 que tenemos, vale, tenemos la fogata, todavía no está, pero bueno, chamos, así que chamos que se lo ofre. Oh Dios mío, por acá, por acá. De una, chamo, de una, además, ¿qué, qué chamo? Lo que están que hacer nuevo, pues? Bien, bien, compartí con su... A ver, nada, por acá, vale, botiquín, botiquín, botiquín, thank yous. Thank yous, vamos allá, no sé, copetí esto, estamos rey, nos ponemos el botiquín. Y pararse a buscar más gente. Dale, perfecto. nintido nintido nintido nitido, nitido. Nada por acá, nada por allá. escapamos escapamos. Falta mucho por lutear así que todavía no vamos a buscar a gente. Que vengan ellos. Que me dan. Perfecto. Podía mm, mm, mm, la pero... No confío mucho, porque todavía no puedo poner las paredes. Entonces cuando yo no se pone las paredes, está en el 4, porque que ese emulador no se puede configurar, cracks. Ese emulador no se puede configurar, yo no sé por qué cargar, así que chamos, ¿qué onda mi cráneo? mi compa su crack, chamo y haz su like sano pues. Vale, nada gente por acá. Uy, yo creo que tengo eh, tickets para cambiar. Ay. Vale, ese chaleco quiero, lo quiero, lo quiero, parse una, de una, de una, buscamos, pues. A ver, thank yous. Ponemos la pared, la cambiamos. A que yo tengo que... Mirar el 5, entonces se me hace muy difícil porque yo no estoy acostumbrado a la 5. Entonces, pues en ese momento puede que me vean y puro. ¿Dónde está? ¿dónde está? Mire, y me caigo. ¡Oh Dios! Pero yo no lo vi. Vámonos, vámonos, vámonos. vámonos. Nunca está buscando a ese chamo. Vamos a ver. No, por acá. Pase, vamos para la cancha. ¿Es un machete? No. Vamos para la cancha, vamos para la cancha a buscar, pues. ¿Qué onda, mi crack? ¿Qué onda, mi crack? ¿Qué onda, que se dicen, pues. Para que corra, corra, que hace parado. Yo gasté como 200 tickets en esto, loco. No me gané ni siquiera. Me la gané, me la gané, pero pss, no vale como la pena. Está guay, está guay, está guay. Está guay, está guay, está guay. El traje ese que tengo, tengo puesto. A ver que me dan, que me dan, dame más. Perfecto. Game. Vamos a ir en la zona saleísima, pues a correr de una vez. Entre tanto, vamos a soltar a esas casas amarillitas y pues, encontramos con gente, le damos plomo. Como dice la canción, pues, plomo, plomo. Oh, ya, ya, ya, ya, ya. Vale, thank yous. Nada más, vale, acá que casa las tickets, la, la vaina esa, a ver, ella parce. Bueno, thank you, eso. Acá tenemos, que tenemos acá, parce? que tenemos pues... ¿Qué es eso? Ay, nada más. Pero de, de jugar básquetbol o un emote que yo pueda tirar la pelota ahí como en Fortnite. Ahí. Pero bueno, van a decir una vez que está copiando. Y las casas de nada, aquí, eso está tan vacío, parce. Y este, van a poner más casas acá, van a construir. Está puro vacío, parce, puro vacío, vamos allá. Tengo el bus, está el gente, bueno, la zona quedó cerca y eso... Y ese carrito que es. A ver. Ya, ya, se está aprendiendo, se está aprendiendo en ese juego. Es si una gente, pues no, es una gente, es una gente. Chamos, digamos que hay gente de Peña, pues de una, es que no viene bien con su canal. Y dejar su like, el charo. Y no, darle. Dale, dale, como que no, dale. Esa parte de ahí le echamos el botoncito de seguir, pues. A la caruteamos. No sé por qué la, las. Las. Eh, el traje de las armas, si sí le voy a decir porque no me acuerdo el nombre, el traje de las armas no quiere ponerse No entiendo, no entiendo porque no se quiere poner traje para vamos a buscar gente pues Vale, acá hay otra máquina, yo tengo tickets para tinquearos usted me entiende, usted me entiende Para número 5, pues si me encuentro una gente por acá, pues me para de una vez yo pues, Ay Dios mío, que pongan eso rápido ¿Qué? Okay, yo creo que dice un PVP porque se cortó la palabra. Pero okay, yo no tengo salama, pues. Uy, par, me gustaría esto. Uy, papito. Papito que se viene. Papito que se viene dame la 4 Thank you. Que para acá arriba, pues. Me han dicho la sorpresita por acá de gente, si ¿sí o no, pues no voy a bajar. Tengo altura, pues para que voy bajando. Si veo gente, le damos plomo, pero si no lo vemos, que para que voy a bajar, ¿Para subir de nuevo. Pues vamos a hay gente para acá en pic. Pues yo de santo, esto campero metido en la casa esa del frente. Ustedes saben cuál es porque ustedes son los camperos. que saben cuál es. Pues así que vamos a encontrarlo ya. Escuché como un paso cracks. Uy, parce, uy, parce. Atentos, escuche gente. Me gustaría llamarme esa, pues. Pero vamos a confiar en la. No sé cómo se llama esa, ahora vamos a confiar en esta arma. Matiques, vale, perfecto, perfecto, cracks, perfecto. Llama, vamos a buscar gente, vamos a buscar gente, la gente no sabe dónde está. En esta casa se debe uno obligatoriamente, supongo. En esa de ahí. Va en ese. ¡Uh! Se lo lleva con conconete, pues. Visión nocturna tenemos. Ese parse que lo que quería hacer. Al parse de acá mató uno. O sea, seguro era un pro. Estaba cubriendo seguro porque hay más gente por ahí, así que.. Cuidado topo el lado, que puede más gente del frente Porque estaba acá cubierto No sé qué es lo que pasó Uy, qué susto Uy, uy nos vamos pasa pues Necesitamos más bala Necesitamos más bala de Franco No están ¿No están la bala de Franco, pues Para vale, una pared, nada más Necesito, es una mochila nivel 3, no Me falta una mochila cracks Jugamos Cristóbal Me tienes agregado Cristóbal Si tú me tienes agregado, pues pero yo espero que no me baje de puntos. Acá yo lo que quiero es subir, pues, para tener mis cuentas altas. Ya una vez en diamante 1, pues, ya primera vez, yo no quiero jugar más. Ahí, pues, si esa se cuenta secundaria pues, le damos acá para subirla, ¿no? Parse pregunta a la gente, parse. Oh, Dios mío, gente. Oh, Dios mío, cracks. sí que chamo, nos pide compartir con su crack, gracias a los que están compartiendo de verdad, cracks. Uy, parce, por la gente de acá, hombre. Dios mío, qué problema. Estamos en pic, estamos por pic, nadie en PIC. uy, un fantasma. Chamos, escuché una gente, pues. ¿La escuché de dónde? La... Uy, parece, parece, me está asustando, me está asustando, hay una gente por ahí, chavos. No sé si soy yo mismo, pero se escucha como pasos algo, no sé si el pingüino es el qué sé yo, mostaza ese que tiene ahí. Mira, creo que es él, creo que será él. Porque se escucha que cambia de posición, cambia de derecha, izquierda Así que chamo, que lenta, pues La gente dura, ¿dónde está? La gente que sabe en a jugar al free. ¡Ay, parce! ¡Ay, parce! No se me asusta ¡Ay! ¡Plántate, parce! ¡Ay, parce! Planto, pero yo me plante, plante mal ¡Pase esa escopeta! ¡Ay, parce! Plántese ¡Ay! Pase, curese. Pase cambie. ¡Ay! ¡Ay, se lo pegué! ¡Ay, parce viene ¡Cuidado! Ay parce corre los Lakers, me la robaron pesado, pues yo me la maté. El pesado me la robó, me la roban, pues creo. Para que no se llame la escopeta ah, que me la llevo, hay que no sé. Pase tenemos que ganar esto, ganar esto parce. Por eso tenía la pared ahí pues puesta porque bueno vamos a soltar más acá, balas, perdón, porque la verdad que me hace muy difícil. Porque no se ha configurado el emulador, estoy jugando Ah, ya, ya, ya, parce, no me di ni cuenta de asustado que yo estaba Resultamos esto, esto Qué más que yo no quiero sentir tantas balas porque ahorita, no sé, se me acaban esas balas y pues, a mamar pues Dame, dame, dame esto, cuando estoy conforme y esto Ya, ahora sí, ahora sí, parse. ¿Quién quiere que me lleve la escopeta? ¿Qué, parce, qué dicen? Un parce, más cremaditas. uy Uy, qué campero este con siete granadas Y no hizo nada Qué camperazo y parse, dígame y pasamos vamos a poner una, una de estos Y ya estamos ready Chavo, que yo no sé jugar free, crack Yo no sé jugar esto No sé jugar esto, pues Pero le damos con todo Ese chamo se salvó, parce Que nada más le quité siete Y la mía no se levantó heavy Le iba a poner a respetar, pues van a buscar más gente, nueve personas, tres muertos hasta ahora supuestamente, vale, nueve personas sí, nueve personas, nueve personas este chavo me sorprendió ahí, parce yo le estuve pegando el cabecero con el franco, pues, pero se me escapó vale, tenemos acá, wow, qué bonito se ve eso Dios mío a ver, ¿qué me da? ¿qué me da? uy, uy, parce thank you recargamos no sé, no sé qué es lo que es, o cuál es mejor, qué es esto es un dron, ¿cómo yo uso eso? a ver usar el dron en dirección para acá ay, ay, parece parece ay parece se paró, se paró, se paró o ¡Oh, paré, un pari ¿qué es esto? Parce no se me puso la pared, por eso me digo, ay, pero, agárrala pues pesado. ¿Qué hace el pingago este? Que quiera, ay, Parce, cuidado con lo que viene. Viene otro. ¡Qué susto! ¡Cambia de arma, pesado! Ahí, parce, ahí viene! ¡Pum, paré! ¡Cambia de arma, cambia de arma! ¡Pesado, cabrón! Pues... Hay que, hay que, hay que, ¡Corre, corre, corre, corre, corre, hago corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, ahí. ¿qué se Ay, ay, no lo hago amigo, padre, de acá no se hace amigo, ¿qué hace conmigo, pues? Y padre, coja, coja, coja, hijo de puchica, yo no quiero eso. ¿Qué hizo, pues? Vámonos, vámonos, pesado, vámonos, vámonos. Ay, mírese. Mírese, mírese, Oh, my goodness, mano, lo que se llevó ese pesado pingao, pues. Ringado pues, porque lo que quedan está acá Ay, parce, me estoy muriendo, no estoy muriendo, no estoy muriendo ¡Parse, no se me muera! No se muera, no se muera, no se muera, no se muera Me quedo en un... ¡Ay! Ay, parce, me muero, me muero, me muero ¡Me muero! ¡Puta, que tengo! ¡Pero, puta! ¡Pero! Uepuchita, hombre! Mira este, mira esto acá como que nada está pasando Estoy muriendo más allá en la zona Y se muera ¡Ay, qué nubi, qué nubi de mierda! Pues, son ustedes? ¡Puepuchita, parce! A ahí pues, si llegamos a Platino 3 Mm, nada más, 58 puntos. <risa> bueno, pues, capaces parse, este emulado tiene que poner lo que ya sepa configurar. Me está dañando todas mis partidas, loco. Así fue ayer, ¿no? avanzada en vivo también. Sin paredes, parce, me matan. Bueno, a esa vez no me mataron sin paredes, pero mire cómo me, me arrollé demasiado. Así que, si el parse supiera levantar, mira, de una vez me había reventado. Así que, parce, bueno, se llevaron un par de cabeceros algunos. No soy feliz de eso porque el franco me funcionó para llevar un par de skills, pues. Así que chamro, el digo, partí con su crack, pues, si quieren más cabeceros como esos, vale. No, yo tengo 120 esos. El Alex, ah, entonces este el Alex, está acá. ¿Qué, pendejo, qué? ¿Qué? ¡Ay, parece Yo te jalo en la partida. A ver si te ríes así. ¡Ay, parse! Con esa cabeza, pues, que brilla huevos. Ese pendejado, pues. Uy, parse. Eso están en, en problemas, ¿eh? Ellos quieren pelear los dos. Mira, ese se ríe. ¡Ay, parece que este play! Yo, como bailo con ese ¡Ay, pesado! Me dejó en visto, hijo me dejó en... ¡Ay, pesado! Pues, justamente cuando le doy, pues, me deja en visto. No te apures. Ahora, que he hecho? demos un segundo, cracks. Vale, vale, estamos acá, estamos acá, cracks, estamos acá, pues. Estamos acá. Pero, ¿qué hace si ¿Sí, hijo Como que yo no quiero... Acá, vale, es que estamos quitando todos estos Ya estamos acá. Pues, yo no sé, ¿qué va a mentir? ¿Pero ¡Uy, pase, ni cuánta gente! ¡Uy! Uy, parce, si ¿sí viene Matanza, bueno, quizás yo vaya a una de esas. Pero bueno, acá hay un grupito que vienen como cuarentas. Pondeamos vamos, pues, hijo, parce, todos ustedes? Porque ¿para dónde vienen? Para acá, para mi lugar. Vaya, vale, van para acá. no para acá, parce, para acá de una vez. que vale, eso es, hijo pues, que acá para dos mil lados. Ay, parce, caiga rápido, caiga. Bueno, tenemos acción de aquel lado. Uy, parce, a mí no me dé porque yo voy bajando. No se nos conmigo, no se nos Gracias. Vamos, vamos, parce, vamos. Tiene arma vale, thank you. No más arma más arma más arma, más arma y acabo de salir del baño pues. Así tú armas... De más, de más, de más, ten más, ves Pero se vuelto, compañero. Un par, un pares, O sea, ¿sí, están ahí, están ahí, pares? no he escuchado ni un tiro hasta el momento. Uy, parece, nada más puedo hablar. Bueno, el pares no lo he porque no ha salido. Déjame, eso. Que me das, que me das, que me das. Hay parte de algo bueno, de algo bueno, una arma durísima, durísima. Ok, ok, ok, ok, pues. A que me da, que me da. De un franco. ¡Nada, haga de mí algo. Ahí, parte tenemos gente que yo no me da cuenta. pucha, pero puse hasta acá. Ahí, parte que sabía que algo raro tramado. otra pases acerca, y no lo veo. vamos vamos. Retirada, retira. retirada. Retirada, huepuchica tú. Ay, pasa, a lo que no me gusta de Free Fire, que es una mierda por eso, loco. pero yo estaba ahí parado como tú me tantos tiros. encima de puchi Chikatú, Dios mío Menos, 18, quítame eso, quítame eso, vamos a ver, vamos a de una vez.